Retornamos a los osobrosos. Aquí siempre hay, hay un lío. ¿Eh? Marcorozado y Villalona siempre están activos en, en, su, sí, en, en, en su otro programa que ellos hacen afuera. Señores, volvió a sonar la mujer, Alessandra MVP y Ronnie Jiménez llegan a un acuerdo. Ahí está nuestro amigo Ronnie Jiménez y Alessandra MVP. No tengo el placer, no tengo el placer de conocer a Alessandra MVP, pero me gustaría, pero me gustaría conocerla. La influencia de Alessandra Hack Mejor conocida como Alessandra Bipil, desistió de la querella que había interpuesto contra Ronnie Jiménez, a quien acusó de difamación e injuria por haberla llamado chapeadora y realenga en el programa Los Focos Radio Show. Ambas partes llegaron a un acuerdo de conciliación donde Jiménez tuvo que pagar 70 mil a los abogados de la querellante por concepto de gasto de cierre del proceso llevado en su contra. De acuerdo con el acto de desistimiento. De acción penal privada y de acuerdo amigable entre las partes Jiménez se compromete a pedir disculpas públicas a Sandra y nunca más hablar mal de ella. El documento indica que todos temas en que el comunicador trate sobre la modelo en su segmento del programa radial serán positivos. El acto civil fue llevado por la ante la segunda sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Ahí está nuestro compueblado y amigo Ronnie Jiménez. Llegaron a un acuerdo donde solo tienen que pagar los honorarios de los abogados de Alessandra. Y, y barato que son. Pedía un millón de pesos. Son 70 mil, le salió barato la, eh, el chimecito. A veces hay que, uno tiene que medirse a veces pa. A cualquier cosita, porque mira como que salen, pero gracias a Dios que llegó a un acuerdo junto a Ronnie. Sí, ya va aprendiendo, cuando le pongan 170 y 200, va aprendiendo. Nuestro hermano Ronnie, mira que Ronnie fue una de las primeras personas que aquí comenzó, cuando inició la pandemia, a dar comida. Él fue el que me llamó a mí, uno de los primeros, el primero me parece a mí. No, no, no, no, eh, no, no, no, mentira. eso no va, eso fue después de nosotros. Ah, no, bueno, claro. Después de nosotros, fue él la, la primera vez que nos no tuvieron no, <ríe> El camión no. le iba a voltear <ríe> a <para ríe> la gente, <ríe> para los rieles, salimos huyendo, flaco, me ya tú sabes, la gente desesperada, sí, asustada. Pero eh, eh, es bueno que pasen a veces estos tipos de casos para que usted y los que tengan programa también sepan que a veces hay que medirse para hablar de la otra persona, de otra figura pública. ¿Me entiendes? Porque puede traer problemas legales. Independientemente de que te lleve el Claro. Claro, que sea, de tu, agrado, ¿no? claro, que sea de tu agrado, no, porque a veces yo no pensaba eso. A veces yo pensaba que había que tirarle su fuego. Hay que uno no le cae bien, pero no, hay que saberse manejar como figura. Tanto Ronnie, que es un joven muy talentoso, y una persona buena, noble. Y Alexandra también, que es otra persona tranquila, que esa muchacha ha sido muy sí, criticada. Sí, está, es sí, está tranquila ella, Dios la bendiga, que le dé vida y salud. Sí, Villalona. Sí, está muy tranquila. Mira, hay flaco ni quiere verla, la foto de, de, de Alessandra. Claro, el, el último escándalo que ella hizo. ¿sí no? Hay muchas personas que la odian. ¿Por qué que la odian a ella? ¿Eh? Sí, no, no, ha estado tranquila ella, para que no la critiquen ni la molesten. Ha estado tranquila, la joven. Alessandra, ¿Eh? ha estado tranquila ella.